Secretario Autonómico de la Consejería de Presidencia Agricultura, Pesca y Alimentación para explicar las diferentes, sobre todo hablaré de una forma genérica, de hablar de temas sobre el, principalmente del consumo de agua en la ribera, consumo de agua en la ribera y alguna obra de carácter hidráulico que se va a realizar en la misma. Para ello, me van a permitir que suspendamos durante unos segundos el, la, la comisión y le demos entrada a los, al secretario autonómico que está esperándonos en la puerta. ¿Esto lo dice Una vez dado la bienvenida al secretario autonómico, así como al director general de aguas y a don Carlos Esper. Perdón. Sí. Don Carlos Esperia, el director general de Aguas, señor secretario autonómico, tiene usted la palabra. Y esta presidencia la de se queda en manos de doña Maritina Hernández, porque este señor se va Tiene la palabra señor secretario de Agricultura, por favor. Buenas tardes, señora presidenta, señoras y señores diputados. Comparezco ante esta comisión para dar respuesta a cuatro solicitudes presentadas por los grupos Socialista, eh, Compromís y Esquerra Unida, coincidentes en la petición de información sobre la calidad de abastecimiento de agua a los municipios de la Ribera del Júcar. Se trata, desde luego, de un asunto muy importante que preocupa a los ciudadanos de La Ribera, que, evidentemente, preocupa e interesa a los grupos políticos y sobre el que, desde el Consejo, estamos trabajando para solucionarlo a la mayor brevedad posible. Por eso, como secretario autonómico de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, solicité yo también, el pasado mes de marzo, comparecer ante esta comisión para dar a ustedes la información de la que dispongo. Las diversas iniciativas se resumen en dos cuestiones. Por un lado, cuál es la causa que ha llevado a la aparición de residuos de productos fitosanitarios... ...en la red de agua que abastece a la ciudad de Alcira. Y por otro, en qué situación se encuentran las obras del plan de abastecimiento de la ribera... ...que está ejecutando la Consellería y, en particular, la planta potabilizadora. Antes que nada, creo que es conveniente puntualizar una cuestión... ...para evitar posibles equívocos, aunque sé que los miembros de, la, de esta comisión lo entienden perfectamente. Me refiero a que en las aguas de las que se abastecen los municipios de La Ribera... ...actualmente las masas de agua subterránea de la plana de Valencia Sur... ...y en menor medida de la Sierra de las Agujas, concurren dos tipos de problemas... ...que afectan a la calidad del agua potable que se suministra en estos municipios. Por un lado hay un problema de baja calidad del agua subterránea por concentración de nitratos... ...en proporciones superiores al límite al de 50 miligramos litro... ...que recomienda la Organización Mundial de la Salud... ...y que establece el Real Decreto 140-2003... ...por el que se establecen lo que son los criterios sanitarios... ...de la calidad de agua de consumo humano. Esta es una situación que se deriva, como lo veremos... ...de la utilización de fertilizantes nitrogenados en la agricultura. Por otro lado, en algunos municipios se han detectado... ...en las redes de abastecimiento, concentraciones de residuos de productos fitosanitarios superiores a los límites fijados por el en el mencionado real decreto, en esta norma los límites admitidos son de 0,1 microgramos litros para un único plaguicida y de 0,5 microgramos litro para la suma de varios plaguicidas y este problema se deriva de la aplicación de este tipo de productos especialmente herbicidas en la agricultura, en la agricultura principalmente pero también en otros usos Mientras el problema de los nitratos está bastante generalizado en La Ribera desde hace décadas, afectando a muchas captaciones de agua, la cuestión de la contaminación por pesticidas, como la detectada en Alcira en febrero, es mucho más localizada y ocasional, lo cual no quiere decir, por supuesto, que sea menos importante. La Consellería está ejecutando en estos momentos un plan de abastecimiento de agua a los municipios de La Ribera. Este proyecto está solucionado Está perdón, planteado para solucionar la problemática del agua con exceso de nitratos en las poblaciones afectadas, pero lógicamente al sustituirse, como veremos, la fuente de aprovisionamiento supondrá al mismo tiempo la solución para los casos de contaminación por pesticidas. Luego me referiré a la situación de este plan de abastecimiento. Primero me voy a centrar en la cuestión de la aparición de los residuos fitosanitarios en Alcira. Como saben, el pasado mes de febrero el Ayuntamiento de Alcira anunció que se había detectado en la red de distribución de agua de consumo urbano eh, en Alcira 1, que abastece la mayor parte del de suministro de agua al casco urbano de Alcira, se detectaron residuos de productos fitosanitarios con valores superiores a los establecidos por la normativa sanitaria. Inmediatamente se pusieron en marcha medidas orientadas a garantizar que esta situación no produjese ningún perjuicio, porque... Aunque las, detecciones, eh, las concentraciones perdón, detectadas no suponían una amenaza para la salud pública, en estos casos debe primar la prevención y la seguridad de la población. Por un lado, se declaró no apta para consumo humano, beber y cocinar, el agua de esa redistribución, aunque sí podía ser utilizada para cualquier otro uso doméstico. Y, por otra parte, el Ayuntamiento puso en marcha medidas dirigidas a suministrar agua sin concentración de residuos superior a, a la establecida en la normativa. Primero, primero mediante unas, la instalación de unas plantas de ósmosis en diversos puntos de la ciudad y, posteriormente, con un, la instalación de un sistema de filtrado en la red mediante filtros de carbono. Este filtrado entró en funcionamiento hace unos días y el pasado 20 de mayo se levantaron las restricciones de agua en esa zona del abastecimiento urbano de Alcira. En los últimos 12 meses se han registrado además situaciones similares en otros municipios de La Ribera, en concreto en Carcaixén, en Yaurí y en Corbera. Desde el punto de vista de lo que son las competencias de la Consejería de Presidencia, Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, la cuestión se centra, por un lado, fundamentalmente, en averiguar las causas de esa alta concentración de residuos de productos fitosanitarios, con el fin de adoptar, si era necesario, adoptar medidas específicas y, en su caso, determinar qué tipo de medidas. Las sustancias activas fitosanitarios, fitosanitarias perdón, que se han detectado por encima de los límites establecidos en el Real Decreto 140-2003, en este año han sido tres: bromacilo, terbumetona y su metabolito, desetilterbumetona y terbutilacina y su metabolito. Todas estas sustancias son herbicidas de acción residual, es decir, que una vez aplicada al suelo, su acción persiste un cierto tiempo, impidiendo la germinación y emergencia de malas hierbas. El uso de la terbuli, de terbutilacina está autorizado en el ámbito de la Unión Europea y en España hay además dos productos comerciales debidamente inscritos en el registro de productos y material fitosanitario del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Estos productos están, utilizados para, están autorizados para su uso en cítricos, frutales de pepita, vid, maíz de olivo y en áreas no cultivadas. En cambio, el uso del bromacilo y de la terbumetona está prohibido en la Unión Europea desde el año 2002. Hasta ese momento, los productos que contenían el bromacilo estaban autorizados en España para su uso en cítricos, terrenos sin cultivo, caminos, márgenes de carretera y vías férreas, y los que contenían terbumetona en cítricos, en frutales de pepita, en vid, en aguacate, en chirimoyo. Tras su aplicación... Los plaguicidas sufren en el suelo un proceso de degradación por interacciones fisioquímicas y por la acción de organismos biológicos, bacterias, hongos, etc. La terbumetona y el bromacilo son sustancias que presentan una tasa de degradación en el suelo alta, es decir, que necesitan un largo periodo de tiempo hasta su completa degradación. En las capas profundas del suelo, donde se encuentran las aguas subterráneas el tiempo de degradación es mucho mayor ya que en esa zona hay poca materia orgánica lo que hace que la absorción o retención de las partículas en el suelo, se, del suelo sea menor y hay escasa actividad microbiana y por supuesto ausencia de luz de modo que en las aguas subterráneas el valor de la tasa de degradación de algunos plaguicidas se puede multiplicar hasta por cinco. por otra parte hay que tener en cuenta que determinados tipos de suelo pueden contribuir a potenciar la, pres la presencia de plaguicidas en aguas subterráneas, como son suelos arenosos, en este caso muy frecuentes, por ejemplo, en, en algunas zonas del término municipal de Alcira. Estos suelos tienen muy, una muy baja capacidad de retención y los plaguicidas pueden ser lixiviados con facilidad hasta el nivel freático de las aguas subterráneas. La persistencia en el tiempo de los herbicidas residuales hace que aunque se trate de sustancias que, como he señalado, llevan bastante tiempo prohibidos, puedan aparecer en las aguas subterráneas, especialmente en épocas de sequía, cuando el nivel de los acuíferos es más bajo. El año hidrológico 2011-2012 fue un año muy seco, como ustedes recordarán, y en el presente año hidrológico, 2012-2013, hasta el mes de febrero, las estaciones meteorológicas de Valencia registraban ...valores de pluviometría muy inferiores a lo que han sido las medias históricas... ...concretamente en la estación de aforos de Lord de Mulet en Algemesí... ...se registró un caudal medio del río Júcar inferior a un 40% a la media histórica... ...y una aportación acumulada también inferior en más, en más de un 20%. Resulta, por tanto, muy difícil de determinar la procedencia de la contaminación... ...de las aguas subterráneas debido a los plaguicidas... El origen es difuso y difícilmente atribuible a una procedencia concreta. Los productos plaguicidas, después de su aplicación, pueden ser transportados por escorrentías, por filtraciones de lluvia y riego hacia las aguas, tanto superficiales como profundas. Por otra parte, los plaguicidas que con mayor frecuencia se detectan en los análisis del agua, como ha sucedido en las poblaciones de la ribera en los últimos meses, eh, son herbicidas. Y los herbicidas no se utilizan solo en agricultura, sino también para usos no agrarios, como redes viarias, tendidos eléctricos, zonas industriales, etc. Y en estas áreas se suelen además utilizar productos especialmente persistentes para mantenerlos libres de malas hierbas durante el mayor tiempo posible. Así pues, con esta exposición, lo que he querido es explicarles que es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, determinar un origen y un causante concreto ante unos casos de concentración de residuos de herbicidas como los que se han registrado en Alcira y en otros municipios de La Ribera. Y por otra parte, creo que es importante también que tengan en cuenta que aunque se han encontrado eh, residuos de productos cuyo uso está prohibido desde hace una década, eso no significa que esos productos se hayan estado utilizando ahora o que hayan sido usados recientemente. El largo periodo que requieren hasta su completa degradación en las capas profundas del subsuelo hace perfectamente posible que se trate de fitosanitarios aplicados cuando el uso de estas sustancias aún estaba permitido, incluso aunque hayan pasado más de diez años. En cuanto a las sustancias que están actualmente permitidas, como es la terbutilacina, evidentemente, si no están prohibidas, se pueden aplicar a usos agrícolas o no agrícolas y, lógicamente, no sería posible sancionar su uso. Voy a tratar de explicarles ahora qué es lo que estamos haciendo desde la Consellería para la, el control de los usos de productos fitosanitarios e impedir el posible uso de sustancias prohibidas. En este momento, la normativa vigente en esta materia es básicamente una directiva, la Directiva 2928 de la CE, eh, que fue traspuesta en España por un Real Decreto del año 2012 por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. Bien, para el cumplimiento de esa normativa se elaboró un plan de acción nacional que tiene como uno de sus objetivos el intensificar la vigilancia en la comercialización, ...y la utilización de estos productos fitosanitarios. Por otra parte, el Real Decreto 2163 del año 94, por el que se, se implanta el sistema armonizado comunitario... ...de autorización para comercialización y utilización de productos fitosanitarios, atribuía atribuye a las comunidades autónomas... ...la competencia para vigilar la correcta utilización de los productos fitosanitarios mediante los oportunos programas de, vig de vigilancia... ...dentro de unos criterios que son comunes a nivel de toda España... ...plasmados en esos programas estatales de vigilancia de la utilización... ...y de vigilancia también de la comercialización de estos productos fitosanitarios. En la Comunidad Valenciana estas funciones de vigilancia se llevan a cabo a través de, un pro, de los programas anuales... ...de vigilancia, y utilización y comercialización de productos fitosanitarios en nuestra comunidad que desarrolla esta consellería a través de un conjunto del Servicio de Seguridad Alimentaria y Control de Calidad. En 2012, la consellería realizó 64 inspecciones en establecimientos de distribución de plaguicidas de uso agrario en toda la comunidad y en 2013 hemos intensificado estas inspecciones en, zona, en las zonas afectadas, por la contaminación de las aguas subterráneas destinadas a consumo humano, especialmente en municipios de La Ribera, pero también en otras zonas en que se habían detectado problemas como en Nules o en Picasén. Hasta la fecha se han hecho nueve inspecciones en la zona de La Ribera, ocho en la zona de Nules y tres en la zona de Picasén específicamente. En ninguna de esas inspecciones. ¿eh? En ninguna de esas inspecciones se ha detectado la comercialización de productos fitosanitarios ilegales, incluyendo las sustancias terbumetona y bromacilo, cuyos residuos sí que se han encontrado en los municipios de La Ribera que tienen problemas de contaminación del agua. Por otra parte, además, en desarrollo de ese programa de, eh, valenciano de vigilancia, en 2012 ya se tomaron muestras del suelo y material vegetal ...de diferentes cultivos y zonas para su análisis en el laboratorio agroalimentario de Burjasot... ...y como resultado en 2012 se detectaron algunas pequeñas irregularidades... ...pero solo por la utilización de productos autorizados en cultivos no contemplados... ...en la autorización del producto. No se detectaron indicios de usos en productos no autorizados. En 2013... Y precisamente por la aparición de plaguicidas en aguas de zona de consumo urbano, hemos realizado un estudio específico en la zona afectada. Concretamente, durante el mes de abril se tomaron 60 muestras de suelo en parcelas de cultivo situadas en la, los alrededores de los pozos afectados, 40 de ellos, 40 de esas muestras en la zona de Alcida. El resultado del análisis de esas muestras realizado por la Consellería en el laboratorio de Burjasota ha sido el siguiente. El 83% de las muestras analizadas, en el 83% no se ha encontrado ningún residuo de plaguicida. En 10 de las 60 muestras se detectaron residuos de sustancias que, por su elevada persistencia, se han ido prohibiendo en la Unión Europea en los últimos años, pero, como he dicho antes, se han encontrado en una magnitud tan reducida... ...que estaban en el límite de detección en el del laboratorio, lo que significa que fueron aplicados hace mucho tiempo. En este estudio, además, se encontraron residuos de dos de las sustancias detectadas en la red de, de abastecimiento... ...el desetilterbutilacina terbutilacina y terbumetona en otros casos. La terbutilacina es una sustancia, como les he comentado antes, autorizada, como decía antes, por lo que no es raro que se haya detectado... Y en cuanto a la terbumetoda, terbumetona, perdón, que se, su uso está prohibido desde el año 2002, las concentraciones allá son minúsculas. Estamos hablando de 0,03 y 0,04 miligramos por kilo de suelo. De todo esto, que se desprende? Pues que según los trabajos de la inspección y de los controles de productos fitosanitarios que viene realizando la Consellería y que se ha reforzado en las zonas de la ribera que han tenido problemas en el agua del consumo, se desprende que no hay indicios de que actualmente se esté comercializando o utilizando productos fitosanitarios no autorizados. A esto se, añada, se añade, perdón, otra labor que se realiza desde la Consellería, que es el control ...documental anual del registro de tratamientos fitosanitarios que llevan los agricultores... ...al cual están obligados por un real decreto del año 2012 y por una orden del Ministerio de, la, de Agricultura. Y cada año la Consellería efectúa una media de en torno a 2.000 revisiones de este tipo. Hay que destacar, además, que a partir, como otra de las cuestiones a tener en cuenta... ...que a partir del año que viene, a partir de 1 de enero del 2014... Será obligatorio en toda España, para todos los agricultores de España, lo que se conoce como la gestión integral de plagas, que requerirá un asesoramiento técnico especializado o el uso de determinadas guías que se están elaborando por el Ministerio en el caso de cultivos que, por sus características, se declaren exentos de la obligación de ese asesoramiento técnico especializado. El objetivo de esta gestión integrada de plagas es que, para la gestión de las plagas vegetales, tanto en la agricultura como en otros ámbitos, se apliquen prácticas de bajo consumo de productos fitosanitarios, dando prioridad, cuando sea posible, a métodos no químicos y optando de entre todos los productos y prácticas disponibles para tratar de una determinada plaga, los que impliquen menores riesgos tanto para la salud como para el medio ambiente. La gestión integrada de plagas se marca, además, en un esfuerzo global que se está impulsando desde la Generalitat de una manera muy importante para eh, orientar a las actividades agrícolas hacia prácticas más compatibles con el medio ambiente. En ese sentido, quiero destacar también la evolución que está teniendo en los últimos años la Comunidad Valenciana la producción integrada. Como saben, el objetivo de esta producción integrada es potenciar al máximo el uso de los recursos y mecanismos de producción naturales en la agricultura, racionalizando y reduciendo el uso de productos químicos, no solo en relación con los productos fitosanitarios, sino enmarcado en la lucha contra plagas, en un concepto más amplio que integra todas las prácticas de realizar en el cultivo, desde la preparación del terreno, plantación, fertilización, riego, labores de cultivo, poda, etcétera, etcétera. Las explotaciones agrarias que se están acogiendo a este tipo de producción tienen que cumplir una serie de requisitos regulados por un decreto del año 95 del Gobierno valenciano y una orden del año 2010 de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, que fue modificada eh, el año 2012, además de toda una serie de reglamentos específicos aplicables a determinados cultivos como cítricos, la viña, el olivo, el arroz, el níspero, etcétera. Precisamente las ayudas a la producción integrada se enmarcan en el Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Valenciana 2007-2013 y puedo señalar que el Comité de Seguimiento del PDR, el Programa de Desarrollo Rural, en la reunión que tuvo lugar el pasado mes de octubre, propuso incrementar de manera importante esas ayudas propuestas, una, uh, una modificación del programa que ha sido aprobado por la Comisión Europea el pasado mes de abril. Con esta modificación lo que hacemos es que las ayudas a la producción integrada se incrementen en un 65%, pasando de algo más de 37 millones a 61 millones de euros y con una intensificación, por supuesto, del esfuerzo financiero de la Generalitat eh, de más del doble para este tipo de ayudas concretas. Ese incremento financiero y esa modificación del PDR responde ...a la evolución muy positiva que está teniendo la producción integrada... ...entre los agricultores de la Comunidad Valenciana... ...por ejemplo en Cítricos en el año 2003 teníamos inscritos... ...en el registro de producción integrada unos 1.165 productores... ...con una superficie de 7.922 hectáreas... ...y en 2012 tuvimos inscritos 4.624 productores... ...con una superficie total superior a las 35, prácticamente 36.000 hectáreas es decir, que se ha multiplicado por cinco la producción integrada eh, en una década. Además, los avances en el ámbito de la producción integrada, en combinación, por supuesto, con otro tipo de medidas que también se vienen impulsando desde la Consellería, suponen eh, importantes avances hacia la solución de los problemas que afectan a la calidad de las aguas subterráneas, no solo en la ribera, sino en el conjunto de la comunidad valenciana, tanto de los que se derivan de la utilización de productos fitosanitarios, como de los que se derivan de la utilización de fertilizantes nitrogenados. Y paso ahora a tocar el tema concreto en relación específica con el tema de los nitratos. Es decir que, como saben sus señorías, que la Comunidad dispone en este aspecto de un código de buenas prácticas agrarias, aprobada mediante una orden de la Consellería de Agricultura en el año 2000, que se actualizó en el año 2010 y que aprobó el vigente Código Valenciano de buenas prácticas agrarias. Y la finalidad de este Código de buenas prácticas, de acuerdo con las directivas comunitarias y con la normativa española eh, que la transpuso, fue ofrecer una información para facilitar a los agricultores un uso adecuado de los abonos nitrogenados. La aplicación de las recomendaciones contenidas en esos códigos en la comunidad Valenciana y en todas las partes de España en toda España, es de carácter voluntario. Se trata de indicaciones que ayudan al productor a proteger el medio ambiente y al mismo tiempo a ganar en competitividad por lo que supone reducir el uso de productos fertilizantes y los costes correspondientes que ello supone. Pero es que además en este, en este mismo ámbito la Consellería viene aplicando un programa ...de actuación sobre las zonas designadas como zonas vulnerables, eh, a, la, zonas vulnerables a la contaminación de, por nitratos en la comunidad. De acuerdo con lo dispuesto en un real decreto del año 96 sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias... ...la comunidad valenciana ha ido determinando durante los años 2000, 2004 y 2009 esas zonas vulnerables, es decir, <coughs> perdón... ...aquellas superficies ter territoriales cuya escorrentía o filtración afecte o pudiese afectar a la contaminación por nitratos de las aguas. Actualmente las zonas eh, vulnerables designadas ya incluyen un volumen más de 200 municipios. En 2003 se estableció el primer programa de actuación sobre zonas vulnerables que eh, luego el vigente está aprobado en el año 2008 y fue modificado en el año 2010 y es... ...lógicamente de aplicación obligatoria en todas las zonas declaradas como vulnerables. Entre otras cosas, este programa establece la obligatoriedad de llevar un cuaderno de explotación... ...en todas las explotaciones agrarias situadas en estas zonas en las que deben registrarse los planes... ...y las prácticas de abonador en función del cultivo. Cada año, los servicios de la Consejería revisan por término medio más de 1.500 cuadernos de explotación comprobando el cumplimiento de lo que son las directrices del programa de actuación sobre zonas vulnerables. Tanto este programa como el Código de Buenas Prácticas Agrarias son parte del contenido, además de los cursos, para obtención de lo que llamamos el título de, de agricultor o técnico eh, cualificado. Y además de eso, la consellería, además de estas dos eh, actuaciones, la consellería, en esa misma línea, todos los años publica, vienen publicando los datos de evapotranspiración y lluvia de la red de, inform de información agroclimática de la Comunidad Valenciana, para que los agricultores puedan hacer, además, un uso más eficiente del agua de riego y facilita, además, este, esta red de información, eh, facilita los planes orientativos de riego, poniendo a disposición de los agricultores un, el uso de un programa, un, la información de un programa informático, el Ferticid, para ayudarles a realizar una correcta fertilización y fertilización mineral de los cultivos que están situados en las zonas vulnerables. También hay que destacar, el gran esfuerzo que están desarrollando eh, los agricultores y la Generalitat, para la modernización de los regadíos en la Comunidad Valenciana, lo que permite una dosificación precisa y, muy, y una reducción muy importante de lo que es el uso de los fertilizantes. Estamos hablando de más de 1.700 millones de euros invertidos desde el año 95, en su inmensa mayor parte por la Generalitat y por los propios regantes, que han hecho posible que hoy el 70% del regadío de la Comunidad Valenciana esté ya modernizado. Todas estas... Son las líneas de actuación que viene impulsando la Consellería para actuar sobre la, las causas de la presencia de los nitratos en aguas subterráneas, pero no son líneas de actuación que puedan dar resultados de carácter inmediato. Sus resultados solo se van a poder valorar a largo plazo porque hace falta mucho tiempo para que las mejoras de esas prácticas agrícolas tengan su reflejo en la situación de las aguas subterráneas. Bueno, pues junto a todas esas actuaciones a largo plazo, en el caso de la Ribera de Júcar, estamos llevando a cabo, como decía al principio de la intervención, el plan de abastecimiento de agua a los municipios de la Ribera, cuyo objetivo es proporcionar a los, municipi a los municipios afectados eh, una fuente alternativa de suministro de agua que elimine los problemas de falta de, de agua de calidad que padecen actualmente. El plan de abastecimiento de la Ribera tiene una historia compleja. En primer lugar, hay que decir que es una iniciativa que se pone en marcha hace ya más de una década, impulsada entonces por la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte en el marco de lo que era el plan, lo que es el Plan Hidrológico del Júcar. El Plan Hidrológico del Júcar fue aprobado en el año 98 y contemplaba en su programa de actuaciones una solución consistente en llevar aguas a, en llevar a estos municipios agua subterránea de la mejor calidad, extrayéndola del acuífero del Carroch y llevándolo hasta los núcleos urbanos mediante las oportunas conducciones. Por otra parte, la normativa del propio plan hidrológico preveía ¿eh? ya la posibilidad de sustituir esos caudales subterráneos por aguas superficiales destinadas a regadío si la evolución de la calidad así lo aconsejase. El plan de abastecimiento se proyectó en un principio de acuerdo con el programa de actuaciones del Plan hidrológico del Júcar y preveyendo su, su ejecución. En tres fases. Una primera fase fue la construcción de los pozos en la partida de la Garrofera, en Alcira, además de un depósito de 30.000 metros cúbicos. Una segunda fase, la ejecución de 50 kilómetros de conducciones para transportar el agua hasta Alcira, Carcaixén, Corbella, Corbera, Yaurí, Favara y Cullera, además de la construcción de depósitos en Alcira, Yaurí y Cullera. Y una fase tercera, de ejecución de 35 kilómetros de conducciones... ...hasta los municipios de Algemesí, Sueca, Poliña del Súquer, Albalá de la Ribera, Benicuy del Súquer, Fortaleña y Riola... ...y la construcción de los depósitos correspondientes. Las obras de la fase primera se iniciaron en el año 2002, lo que es la construcción de los pozos de la Garrofera... ...y se terminaron en 2005 con un coste de 5,9 millones de euros. La fase 2. ...se inició en 2003 y concluyó en 2008 con un coste de 27,6 millones de euros... ...y la fase 3 se inició en 2008 con un presupuesto de 13 millones de euros... ...y en estos momentos las obras están ejecutadas al 50% y el resto se encuentra en una, en una situación de suspensión temporal. La fase primera de construcción de, de pozos se inició con las oportunas autorizaciones... ...con la declaración de impacto ambiental favorable... En 2005 las obras estaban finalizadas, estaban concluidas y durante incluso la grave sequía del año 2005-2006 la, con la Consellería puso di a disposición de la Confederación Hidrográfica del Júcar los pozos de la Garrofera que se estuvieron utilizando parcialmente y de forma provisional mediante grupos electrógenos para paliar los efectos de la sequía en esa zona. Sin embargo, con posterioridad y cuando las obras ya estaban. Mmm, ya, las obras ya van concluidas dos años la Confederación Hidrográfica pasó a considerar que la explotación de los pozos podía afectar al manantial de más a la vez y no concedió la autorización definitiva para su explotación. Ante este cambio de criterio, la Consellería propuso a la Confederación realizar pruebas de explotación para cuantificar esa posible afectación al manantial, pero la Confederación se negó con la explicación y es literal, de que eso podía eh, generar expectativas infundadas. Esa fue la razón de que el entonces presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar dio a la Consellería en diciembre del año 2009 para denegar la petición de evaluar el funcionamiento de los pozos y determinar su posible afección al manantial. Ante el bloqueo en que se encontró el proyecto y la absoluta falta de colaboración por parte de la Confederación y el Ministerio, la Consejería decidió poner en marcha eh, la segunda fase prevista en el propio plan hidrológico, es decir, la sustitución de los caudales subterráneos empleados en abastecimiento por aguas superficiales empleadas en regadío. Para ello, la Consellería puso en marcha la construcción de una planta potabilizadora cuyas obras se iniciaron a mediados de 2012 con un presupuesto de 10,3 millones de euros. La capacidad de tratamiento de la planta, ...es de 1 metro cúbico por segundo, en dos líneas de 0,5 metros cúbicos por cúbico segundo en cada una... ...y se prevé incluso la posibilidad de ampliar con una tercera línea. En estos momentos, las obras de ejecución de la potabilizadora están en una situación de ejecución avanzada... ...y como dijo el propio vicepresidente del Consejo ante el Pleno de las Cortes hace unas semanas... ...tenemos previsto que la potabilizadora empiece a, fun a funcionar suministrando agua del canal Sucarturia. ...antes de finales del año 2013, antes de finales de este año. En un primer momento, lógicamente podrán incorporarse al nuevo sistema... ...los municipios que están comprendidos, eh, de lo que les he comentado... ...como se conoce como Ribera 2, la fase 2, de las conducciones... ...que ya están termita, terminadas y listas para entrar en funcionamiento. Y estamos haciendo ahora todo lo posible para reanudar cuanto antes... ...las conducciones de la fase de Ribera 3... ...para que el resto de municipios puedan también incorporarse lo antes posible a, a la conducción proveniente de la etapa de la Ribera. Tengo que destacar que en estos momentos la actitud por parte tanto de la Administración del Estado... ...y en concreto de la Confederación Geográfica del Júcar es totalmente diferente de la que hubo durante los años del Gobierno del Partido Socialista. Ahora estamos trabajando en un marco de plena con, eh, colaboración entre la Generalitat y la Confederación, y eso supone, sin duda, una garantía importante para suministrar, para poder suministrar agua de calidad a los municipios de la ribera. En ese sentido, estamos trabajando de común acuerdo para poder para poner en marcha una comunidad de usuarios en la que se integrarán las comunidades de regantes y los municipios que, lógicamente, deseen incorporarse al sistema de abastecimiento y que será. ...esa comunidad, la titular de la correspondiente concesión de aguas. Esta comunidad de usuarios será la que asuma la gestión de las aguas superficiales y las subterráneas... ...estableciendo las condiciones de utilización del agua para las distintas entidades en, que, que la integren. Las conversaciones en estos momentos con las comunidades de Regante están muy avanzadas... ...y dentro de unos días, probablemente la semana que viene, vamos a convocar a los 13 ayuntamientos afectados... ...para explicarles, para exponerles cuál es la situación real y poner en marcha ya definitivamente la comunidad de usuarios con los regantes y con los ayuntamientos que deseen incorporarse. Por tanto, eh, señorías, la Consellería tiene el compromiso de que el nuevo sistema de abastecimiento a la ribera empiece a funcionar este año. Estamos trabajando con ese objetivo... Estamos cumpliendo los plazos previstos y si no surge ningún imprevisto de última hora, este objetivo será realidad antes de finales de año. Por mi parte, nada más. sinceramente gracias. Muchas gracias, señor Baño. Eh, Tela la palabra el representante del Grupo de Compromís para fijar posición, formular preguntas o hacer aquellas observaciones que considere oportunas. Gracias, señora presidenta. Eh, señor secretario autonómico, eh, yo tenía entendido que el plan de cuenca del 98 ya preveía que los municipios de La Ribera, afectados por contaminación por nitratos, eh, por las aguas subterráneas de las que obtenían sus abastecimientos para agua de boca, cambiarían la fuente de suministro por aguas superficiales eh, de del suker desde Tous. Eso ya, ya parecía que está ya previsto en, en el plan de cuenca del año 98. Y, en su lugar, la Consellería decidió eh, hacer caso omiso y llevar a cabo un proyecto para hacer nuevos pozos en el acuífero de la Sierra del AVE, pese a la existencia de informes, eso también está eh, claro, eh, que se mencionaban en la Declaración de Impacto Ambiental, que advertían que dichas extracciones situarían dicho acuífero en situación de sobreexplotación, con la consiguiente afección a zonas protegidas por la Directiva Hábitats, como son el suyas del río O sea, que, de entrada, eh, lo que usted ha vendido como que fue un cambio... ...brusco de opinión de la confederación... ...en el año 2005 aproximadamente... ...pues eh, teníamos entendido otra cosa... ...de todas formas si tiene la información... Eh, ...contrastada pues... Eh, ...corríjanos y... ...y bueno... Eh, ...ya le digo que desatendieron lo que decía... ...la día en el año 98... Eh, ...que bueno que dejaba claro este aspecto... ...por otra parte el resultado... ...de esta decisión fue que en el año 2009... ...después de 10 años... ...entre proyectos y obras como ha estado comentando... Eh, bueno, pues se puso de evidencia que la solución eh, era inviable por las afecciones ya señaladas diez años antes. O sea, había una previsión de que eso podía suceder y, eh, de hecho, sucedió. En, consecu en consecuencia, no se, dio, no se concedió la perceptiva concesión. Eh, tal y como se había previsto años atrás. De entrada, ya se perdieron 10 años en, en, estos, en estos trámites y en estas obras, y según vemos, pues también un, un dinero importante, al menos en la elaboración de los pozos, de 5,9 millones de euros, según nos acaba de comentar. Bien, finalmente se adoptó la solución, la que parecía más razonable desde el principio, que era la de crear la planta potabilizadora de la, de la garrofera. A día de hoy, la elaboración de la ribera continúa sin tener garantizado eh, el que desde el. Junio del año 2010 es un derecho reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas como derecho humano esencial el derecho a tener garantizado el abastecimiento de agua de boca, de calidad y en condiciones de seguridad sanitaria. O sea que Es muy triste que en el siglo XXI, en la Europa en la que vivimos, pues tengamos eh, o sea, haya mucha gente que no tenga garantizado este derecho humano esencial. Eh, y a fecha de hoy, bueno, usted ha dado algunas fechas, pero las previsiones, pues no siempre se cumplen, ¿no? No tenemos claro cuándo los estos 13 municipios afectados eh, tendrán garantizado un acceso seguro al, al agua potable, visto que bueno las alertas sanitarias, pues mmm, surgen y, y se multiplican por distintas, distintos puntos. ¿no? Se han producido episodios de restricción en el abastecimiento eh, tan graves como en el último de Alcira, que tras meses de someter a restricciones a la población se eh, resuelve o se malresuelve con un parche. Eh, eh, para nosotros, las soluciones como la instalación de filtros, en el ámbito técnico profesional, usted sabe que se llaman soluciones de final de tubería, o sea, que son parches, no son una solución definitiva, una forma de salir del paso... Pero eh, lo que está claro es que eh, bueno, son eso, un, un parche, un fracaso en la gestión y, y a buscar una solución inmediata para bueno, garantizar esto tan obvio como es el derecho a un agua de boca de, de calidad. Y son soluciones normalmente provisionales, limitadas en el tiempo y de muy alto coste. Y en el caso de Alcida pues, eh, está más que claro, creo que son 600.000 euros la el tema de los filtros de carbono que se han instalado, el coste que ha, que ha supuesto, más las plantas de osmosis que, que hay por ahí eh, ubicadas. Eh, bien, eh, de hecho, este, esta solución, lo que llaman ustedes solución, no, evita, no soluciona el problema de la, de la contaminación por nitratos, que en algunos casos hasta dobla lo que dice la, la OMS, el límite máximo, desde luego, no garantiza que el abastecimiento de la población sea utilizando la mejor agua disponible, como dice la, el marco normativo en general, y no protege las masas de agua destinadas al suministro humano del deterioro de su calidad química. Por tanto, eh, no es una solución, eh, es, un, es un parche provisional, caro, insuficiente eh, y un parche más. La contaminación por herbicidas detectada en Alcira no es un episodio aislado, sino antes ya ocurrió en puntos como Corbera o Carlet, y ha habido episodios también eh, similares eh, de, por alertas sanitarias en Carcaisen o en Yaurí. ¿Eh? Y no hemos de olvidar que estamos hablando de una comarca castigada desde hace décadas por el tema de los altos niveles de nitratos, como se estaba comentando. Bien, eh, es obvio que hay una, toda una normativa, la Directiva Marco Agua, la Directiva de Nitratos, la Ley de Aguas Estatal, incluso el propio Estatuto de Autonomía, que el artículo 17 reconoce eh, el derecho a tener agua de calidad para uso de boca en todas las poblaciones del, del territorio. ¿Eh? Todo eh, este marco normativo, pues de alguna forma, se ha incumplido ¿eh? y, y a los hechos me remito. Desde luego, no, no se ha garantizado cada uno de los aspectos que, que menciona esta normativa. Se lo hemos dicho ya en, en otras ocasiones. La directiva Marco Agua, en vigor desde el año 2000, establece que las masas de agua destinadas al suministro de boca han de ser protegidas de las fuentes de contaminación. Usted nos ha hablado de las buenas prácticas agrarias, que tardará mucho tiempo en evaluarse los resultados, que serán a muy largo plazo y demás, pero claro, el problema viene de décadas atrás. ¿Mm? Y, eh, eh, bueno, desde luego sí que hay unas, unos códigos de buenas prácticas agrarias y una normativa al respecto de, los, de esta última década, pero a fecha de no sabemos qué previsión hay de revertir el estado del acuífero. Bueno, la cuestión es que estamos, pues igual que hace 10, 15 o 20 años, a nivel de, de contaminación de nitratos. ...estamos peor por el tema de los pesticidas... Eh, ...hay un aspecto que, que hay que destacar... el análisis de pesticidas en, en agua potable... ...se hace una vez al año... ...entonces si apareció en la, en la fecha que fuere... Eh, ...desde cuándo estaba esa contaminación ahí... ...podía estar un día... ...podía estar 364 días... ...cuánto tiempo ha estado la, la población... ...bebiendo agua con, esos, con niveles de, de pesticidas... ...pues no lo sabemos... ...ni con qué nivel tampoco... ¿Eh? ...no sé si tendrán alguna respuesta al respecto... ¿Mm? Bien, aparte eh, del los, de los coste que, y, de lo, y de la provisionalidad de las, de las soluciones, hay que eh, bueno, tener en cuenta cuestiones como la eh, justicia social, digamos, ¿no? porque eh, no se están impulsando programas de agua pública de calidad. ¿eh? De momento, lo único que tenemos son, a priori, eh, parches. Y, bueno, usted ha comentado unos, una serie de plazos que no veo muy claro cómo se van a cumplir, ni sabemos en qué momento <coughs> en qué momento van a eh, llegar el agua potable a cada una de estas eh, poblaciones afectadas. Uh -huh. eh, hace nada, unos compañeros de la comarca estimaban que una familia de cuatro, de, de cuatro personas que tuviera que beber agua embotellada, como ha sido, son muchas las miles de familias que están en este caso, le supone un promedio de unos 500 euros anuales de coste, lo cual es eh, bueno, tremendamente injusto y... Sí, y lo dejamos ahí en cuanto a calificativos. ¿Mm? Eh, por ejemplo, una ciudad como Nueva York ha convertido uno de sus ejes eh, prioritarios ambientales el que sus ciudadanos cuenten con un abastecimiento de agua de boca de calidad. Sin embargo, parece mentira que en el siglo XXI la Ribera del Suquer, una comarca que recibe el nombre del río que pasa por ella, pues ni tenga garantizado un agua de calidad, ni siquiera tenga garantizada agua de ese río para el suministro a las. A las a las poblaciones ribereñas. Estamos hablando de un proyecto que costó unos 50, valorado, más de 55 millones, que eh, después de 15 años de su inicio no está todavía en marcha y que bueno, eh, si hacemos comparativas con, por ejemplo, el coste y el tiempo de, de construcción de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, pues es un coste el 5% por ejemplo de lo que supuso aquello eh, y eh, bueno, el tiempo de construcción no Está clarísimo que es eh, inmensamente eh, superior. Bien, por tanto, eh, hay un montón de, de, de aspectos concretos que, que debería de, de acabar de concretar y de fij, eh, fijar en fechas y en, y en costes porque sí que ha hablado de, ya le digo, de una serie, de, ha hablado de tres fases, que en la tercera está el 50%, pero, bueno, ese otro 50% que supone, eh, y dice luego, bueno, los pueblos, a medida que se vayan conectando o vayan eh, demandando la, la conexión a esta, a esta nueva red. Eh, insisto, eh, parece que es la aplicación de las buenas prácticas agrarias eh, va a empezar a, bueno, a hacerse o a, o a controlarse con rigor eh, desde los últimos tiempos ¿no? y, a, y parece que a partir de ahora decía que no hay previsión de un momento en el que bueno, pueda revertirse el estado del acuífero, pero a mí me gustaría que, que nos diera fechas o estimaciones o en qué medida creen que esto se eh, puede revertir. También ha dicho que la contaminación como es difusa es prácticamente imposible saber de dónde viene la, la contaminación. Eh, pero claro, el caso de nitratos llevamos eh, décadas con el problema y en el caso de los fitosanitarios hay varios tipos de fitosanitarios, incluso dicen que puede ser restos de, de, de contaminación de hace más de 10 años, lo cual no deja de sorprender porque algo de esa contaminación hubiera aparecido en, en estos 10-15 años si es que dejó de aplicarse en el momento que estaba prohibido. ¿no? Hay un montón de dudas que, no, que quedan encima de la mesa, no sé si me puede contestar alguna de ellas, Supongo que los compañeros de la oposición harán otras tantas preguntas y en la réplica, pues en todo caso, le, le repregunto más concretamente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ponce. El representante del Partido Socialista, del Grupo Socialista, de la Paraula. Gracias, presidenta. Gracias, secretario. Mira, esta es una contaminación anunciada y en buena medida derivada de años de incumplimiento del parte de la Generalitat Valenciana y la Confederación Hidrográfica del Chúquer de la Directiva de Nitrat, de la Directiva Mar de l'Aigua, de la Llei d'Aigües y del propio Estatuto de Autonomía, como se ha dicho, así como del reglamento que regula la calidad de la agua para consumo humano. La Directiva Mar de agua en vigor desde el año 2000, establece que las masses de agua destinadas al suministro de agua de boca han de ser protegidas de la contaminación y que es ús ha de garantirse al la mejor agua disponible a la conga hidrográfica minimizando la necesidad de aplicación de sustancias químicas para potabilizarla. Y la Llei Agües, en vigor desde 1985, establece que el abastimiento poblacions poblaciones tiene la máxima prioridad per davant de toda la resta de usos. El de Estatuto de Autonomía, como también se ha dicho en el artículo 17, establece que es garantiza el derecho de los valencianos y valencianas a disposar de l'abastiment abastimiento suficiente de agua de calidad y también que los ciudadanos y ciudadanas valencians tienen el derecho a gaudir una quantitat de una cantidad de agua de cualidad suficiente y segura para atender las necesidades de consumo humano. Cal recordar que el derecho a abastecimiento y saneamiento adecuado va a ser proclamado en juliol de 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas como un derecho humano esencial y las autoridades tienen, ustedes tienen la obligación Prioritaria de garantir la seguridad sanitaria del agua a la población. El gobierno del Partido Popular de la Generalitat Valenciana es el máximo responsable de la grave situación sanitaria que vive la mayor parte de los y veínes de la comarca de la Ribera por falta de agua potable de calidad. El problema debe arrastrarse desde hace muchos años, décadas, a dicho usted, efectivamente. Cuando comenzó a detectarse, en las aigües que se extrauen de los per riberencos para suministrar agua potable en la práctica totalidad de los pueblos de la ribera unos nivells de nitratio muy superiors a los per la OMS. Cal recordar que en las autoridades autonómicas ni españolas ni internacionales aconsellen l'ús continuat de esa agua para consumo humano, y se ha llevado y desaconsellen radicalmente para el consum per part de determinats collectius especials, com puguen ser dones embarassades, chiquets, malas renales, etc. Eixa problemàtica va fer que en alguns pobles se iniciara la instalación de subministraments alternatius, com s'ha dit, amb sistemes de osmosi inversa, filtres de carbono, como com el cas de Alcira, per donar aigua potable als seus veïns i poder suministrarlos. los actuaciones actuacions han suposat un importante coste económico de ejecución y mantenimiento de los respectivos ayuntamientos que al final acabaran repercutiendo en el rebu de la agua. Al mateix temps muchos vecinos de nuestros pueblos se han visto obligados a assumir al su carre el coste de instalar a sus domicilios las instalaciones de tratamiento de las aguas o de costecharse el preu de la compra de la agua potable, como s'ha dit, la administración pública les cobra taxes y preus por una agua que teóricamente es potable y apta para el consumo humano, y no es. Ya en mes de abril de 1998, la Banco de la Ribera Alta, davant de la evidencia del que el Plan de Conca del Chúquer, que en aquel momento estaba tramitando el gobierno del señor Aznar, no daba una solución al problema, presentaba una propuesta que fue aprobada por la Asamblea Comarcal, para demandar al gobierno español y al gobierno de la Generalitat, es decir, a postes que se estudiara la posibilidad y conveniencia de obtener agua para el consumo humano de los de la ribera del embasamiento de Tous. Aigües superficial de júquer. Al considerar que el capdal de la del Carroch, los de Tous, eran insuficientes para extraer agua potable libre de nitratge necesaria para las pueblos afectadas por el problema. Efectivamente, haber fet extracciones extraccions del caroig posava en perill altres subministraments i el manteniment d'espais d'alt valor ambiental com els ullals del verde que arribaren a secarse mientras mentre vostès feien a de les extraccions. Com se sap, ni el govern estatal ni el govern valencià van fer res al respecte sense molestarse ni tan sols en donar resposta a la demanda de la mancomunidad. Y el 24 de julio de 1998 se aprobó el Real Decret 1664-98, que en avui es el Vichem Pla de Conca del Chúquer. Malgrat del FED, que ese Pla incorpora fin si tot les demandes, como se dice, da de del área municipi del municipio de Albacete, desde el río Chúquer, el tema del amasamiento al de arcón, mantenir la garantía de subministrament d'aigua de las prop de un millón de habitantes del área metropolitana de Valencia y de la zona del Camp de Morvedre, como se molvea a través del canal de Chucuerturia, al mes de 150.000 habitantes habituales, mes que, que se acumulan en épocas turísticas, d'estiu de a los municipios de la Ribera, que patien el gran problema, es determinar que la solución era la sustitución de aguas contaminadas con a de la de la plana de Valencia, daigües aigües de la del caroche en una primera fase y con superficial del Xúquer en fases posteriores. La paradoxa, señor secretario, de la situación, es que los únicos que no tienen garantía agua potable del Xúquer y tienen que patir un suministro de agua no apta para a consumo humano son los habitantes despobles de la comarca de la Ribera precisamente para donde escurrís el río Zucker. Precisamente ellos. La Generalitat Valenciana aprobaba un proyecto, como se ha dicho, que pretendía, usted me lo ha dicho, donar suministramiento de agua potable lliure de nitrategia a los municipios de El Balat, al Alcide, Benicull, Carcaixent, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Poliñar, Riola y Sueca desde Usno nous pous a construir en la partida de la Garrofera del Terme de Alcide, como usted ha explicado. Aquest proyecto fundamentaban la extracción de 30.000 metros cúbicos de agua lliure de nitrategia al año que diluir a la agua de cada poble permitiría proporcionar agua a un nivel de nitrats inferiors a los màxims máximos permisos por la normativa vigente. Las obras se iniciaron por la generalidad en 2004 y diversos representantes del gobierno de Valencia vinieron anunciando cada cert temps el su acabamiento y posada en funcionamiento, malgrat las reiteradas manifestaciones de la confederación hidrográfica del Chuker sobre la inviabilidad de ese proyecto. El proyecto de la Consellería dobles públicas de la Generalitat es va a demostrar una solución ineficaz, ya que la soba explotación generaría una situación de sobreexplotación de este acuífero y afectaría muy negativamente el del riu Bert Comeditavans, zona protegida per se per la Directiva de hábitats. Raons per les quals no es posible atorgar la preceptiva concesión, como ya advertía al año 98 la declaración de impacto ambiental, que también se hizo comentar de aquel este proyecto, en el que se alertaba a la Consellería de las afecciones ambientales del proyecto inicial. El engaño finalmente va a quedar de manifest, Cuando avance el l'estiu del año 2008, el representante de la Generalitat va a acabar recorriendo. Encarga que el proyecto en no resultaba viable, por la inexistencia de cabdal suficiente en del Carotx, tenia raó la cuífer del Canoch. Tenía errado la Confederación. Para donar agua a los post-fits, cosa que era perfectamente coneguda, perfectamente coneguda, por responsables de la Consellería, pero por des desde fea ya, ja de temps. Aparece en aquel momento un nuevo proyecto, pero obtener agua superficial de río Procedentes del Canal de Chuquerturia, adquirirse un compromiso de donar a los pobres de la comarca al año 2000. la construcción de una nueva potabilizadora. Esa afirmación ha demostrado ser un nuevo engaño. En Carahuí, desde el gobierno valenciano del, del Partido Popular, están asegurando, después de incumplir reiteradamente las promesas anteriores, y Postú acaba de decir que las obras de la potabilizadora estarán acabadas a final de 2013. Pero res, señor secretario, pero res. a es que en cara hay ya ha muchos incógnitos para resolver, como es el caso de no haber acordado res en cara definitivo a las comunidades de Regans que teóricamente han de cedir los cabales de agua necesarios. Y también que las obras que serán necesarias para conectar. Es actuals des pobles amb la planta depuradora no estan ni tan sols projectats. S'han invertit uns 60 millones no, de s'han invertit 60 milions euros en les perforacions de la Garrofera. La major part de procedència de fons de la Unió Europea que ara no resulten justificables. En les obres de connexió des pous de la Garrofera que no es van a poder utilizar, fins a les xarxes d'aigua de cada poble, i uns 12 milions pel moment en la potabilizadora que está en construcció i encara no s'han presupostat les obres de connexió necessàries per a poder permutar l'aigua els regàns. Com en 2013, señor secretari, com en 2013, Mientras està la situació sanitària de l'aigua potable, que reben es veïns i veïnes que rebem es veïns i veïnes despobles pobles de la ribera, no ha parado de deteriorar-se la en 2012 se ha dicho que en los primeros casos de contaminación per pesticida, la turbometona de cetil, en cargación de yauri. aquí están ha tocat Alcira Corbera y Carlet. Esto está obligando los ayuntamientos a hacer unos costosísimas inversiones en plantas de tratamiento de agua que permiten eliminar esos componentes químicos que han convertido en no aptes para el consumo humano las, teóricamente, aigües potables que suministran suministren. El que no se ha público, ni existen dades oficiales fiables, señor secretari autonòmic, es la possible existencia de efectos colaterales momentet, para la possible existència d'efectes efectes colaterals nocius per a la salut per l'ús i contacte amb eixos components químics. La solució, senyor secretari, passa per protegir les fonts d'aigua per a de la població, aplicar la legislació vigent la mejor agua disponible para deure y evitar la contaminación difusa. Y acabe. La prioridad a curt termino es finalizar las conducciones de agua para poder suministrar el mes pronto posible, ya si es posible, agua de calidad, para que no aguanten mes, agua de calidad del chuker a las poblaciones de la ribera. Igualmente se ha de posar en marcha un plan de recuperación de los acuífers afectados y eso es muy importante que contemple de manera inmediata la implantación de unas buenas prácticas agrícolas, para tal de frenar el deterioro de las aguas subterráneas y eliminar las fondos de contaminación difusa. En un futuro, si es tornara la recuperación del acuífer, podría ser perfectamente posible tornar a la subutilización. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sinés. Tiene la palabra el representante del Grupo de Esquerra Unida. Gracias, presidenta. Adiós, señor presidente. Realmente está tratando de seguirle atentamente toda la su exposición. Y me parece que se sense abordar el problema essencial y aún está fundamentalmente la responsabilidad del Consejo en todo este asunto. ¿Por qué los habitantes de la ribera, teniendo agua de calidad superficial, han estado viendo de agua de pous, una agua amb... agua, un exceso de nitrats desde el primer día esa es la gran pregunta y eso es lo que tendrían que contestar ustedes porque eso no depende del señor Morag ni de Mesa de mesos. y esa es la pregunta que tendrían que contestar ustedes porque cuando, cuando la consejería opta por la solución de punchar y traure a los acuíferos ya se sabe que esos acuíferos tienen un alto contingut de nitrats un alto contenido de nitratos, No que estiguen per damunt de les, del, del que marca la Organización Mundial de la Salud, pero sí per damunt del que es aconsellable. Y es normal que siga así, porque pujan la agua de acuíferos que están baixs de camps de cultivo y baixs de camps de cultivo de una agricultura intensiva que utiliza en gran medida fertilizantes químicos, sobretot, aquest tipos de fertilizantes que contaminen el agua. Y ese es el gran problema. Porque el que ha pasado a dar a pesticidas, vea de la mateixa Font. Y hoy le volvería a hacer una pregunta. Porque usted diu no, no te pistas de que esta contaminación de Ara siga de algo que haya pasado recién. Pero yo me pregunto, ¿cómo es posible que comience a detectarse, en el caso de Alzira concretamente, esa contaminación a partir de juliol de 2012 y vaya a crecer? Fins que han de recomanar a la población que dice de beure agua. ¿Cómo es posible eso? Yo eso no acabo de entender. ¿Cómo es posible que se haya cambiado el patrón de las analíticas sin que en, la, en, la, en el Consejo ni vostè ni la Consejería de Sanidad fer hecho per para garantir analíticas mensuales? ¿Cómo es posible eso? Yo tampoco ho entiendo. En juliol se detectarse y a partir de ahí las analíticas que se hacen todos los menos se hacen cada dos meses ¿Vos crees que eso es una, una, una política responsable? Y bueno que el Ayuntamiento de la Ciudad no haya y es grave pero que les consellerías en competencias hagan dicho pasar eso encara es más greu. porque ustedes tienen la última capacidad para cuestionar eso y perdón Això es el que tendría que estar así contestándonos y no explicándonos cosas que realmente son difícilmente entendibles. tant, el tema de las analíticas. ¿Cuántas se han hecho y qué va a hacerse a partir de ahora? ¿Se seguirá un, un seguimiento? ¿Va a hacerse un seguimiento? Porque supongo que usted no va a diet. O no va a diet explícitamente. Pero en el caso de dia, por ejemplo, no toda la población. Tiene en estos momentos hay agua potable a la suya disposición. Y hay algunos barrios que tienen sus propios fondos de suministro que no están conectados a la xarxa general y, por tanto, no beben la agua filtrada en los filtros de carbón. Aysa, ¿cuándo es pensa solucionar? Apúntese, que estoy preguntando lo en serio. ¿no? Me saber, en todo eso el, el, el, que nos ha estado explicando, los controles de plagas y todo eso, y de la gestión integral de plagas, que bueno, yo lo que entiendo es que si yo vos te haciendo a algo, supongo que admitirán que han van ¿no? a voltar, ¿no? Pero a buenas áreas, cuando ya los problemas ya ja se han presentado, pues ve, ahora vendremos en la gestión integral. Ya tendría que haber sopesado una miqueta antes del que han hecho. Es evidente que ha sido insuficiente, a mí me gustaría preguntarle algunas cosas que yo no he de entender. Por ejemplo, usted ha hablado de la terbutilacina que sí está autorizada. ¿no? A mí me gustaría saber qué proporción, si se sabe, de cada uno de esos sitios sanitarios han aparecido en las aigües. a saber qué proporción provee de que sí que están autorizados, y probablemente se haya hecho un mal uso de ellos, o de que no están autorizados. ¿Saben y se Si la saben, me gustaría que la explicaran. Porque yo entiendo que si no, si, si, si es vol de deberes de determinar quién es según el origen, se de comenzar, pero ahí. Usted está hablando de las revisions que fan als los, eh, los lauradores y eh, la obligatoriedad de duros cuadros de explotación sobre el tema, el tema de nitraje. ¿no? Y, y usted diet cada año ya hay más de 1500 cuadros revisats, ¿Vale? ¿no? Ahora yo le pregunto, ¿a eso quina proporción representa en total en relación total de d'esquaderns Y le pregunto una otra cosa, ¿això ¿a quina proporción representa en total la relación d'esquaderns de les zones que evidentemente tienen acuífers susceptibles de veritat Si no se apunta, la verdad es que no va poder contestar más res. ¿eh? Y, en, y, en, y, en, y en tercer lugar, ¿quina proporción de esos cuadernos revisados ha aparegut? Un, un mal uso, una mala práctica en los en adops nitrogenados. Porque, claro, eso sería una información relevante, pero al que no me voy a decir. Y le pregunten aún de esos 1.500 cuadernos, ¿cuántos de la Ribera? Porque si no, no saben de qué están hablando, señor bañoa ¿Vale? Claro, me mucha muchas sentir así hablar a ustedes de modernització de regadius ¿vale? y de millones de euros que se han gastado en això y que parlen del 70% del regadíos modernizado. A mí lo primero que me és es que en em definitiva, modernitzat, modernizado, ¿eh? porque ha hecho el 70%, no lo tengo yo muy claro. Sobre todo, porque muchos de esos dineros no, rega... no se han gastado en modernizar regadius existentes, sino en generar nuevos regadíos. Y eso no es modernizar regadíos, eso es generar nuevos regadíos. En la excusa de que tú tienes dinero para modernizar regadíos, lo que falla es crear nuevos regadíos, que sí, claro, eso son modernos. Pero, ¿y es que haurien de estar modernizado realmente? ¿Quién proporciona la ribera, por ejemplo? Porque, para hablar de esas cifras tan globales, es aclaris molt poc sobre el que está pasando en la ribera en aquellos momentos. Y vean. Eh, torne a la, a la idea inicial ¿no? hi han municipios municipis que han tingut problemes d'aigua segles ¿no? municipis que han estat viendo agua aigua dolenta des de fa molt de temps mentre que la agua bona del riu se l'han estat viendo en Albacete i en Valencia sense que la conselleria ni la generalitat hagi mogut un dit para cambiar esa situación. Y yo voy que me explique por qué. Pero no como explique a mí. Que le a explique a los habitantes de la Ribera. Que estarán en estos momentos primeras de comunicación... ...y para que quede constancia. Porque eso, señor consejero, no lo ha hecho. Porque eso no hubo ha hecho. Porque además... Y todavía a decir algunas cosas de las que ya se han dicho así... ...pero que es preciso hablar de ellas. Eso ya estaba en el plan de Conca del 97 y del 98... Ya estaba en el plan de actuación del Proveimiento de la Ribera de l'any año 98. Ya es contemplaba todos los problemas que después han surgido en la Declaración de Impacto Ambiental. Y si no conté mal, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. 15 años, més el de 15 15 años. ¿Qué han hecho durante 15 años para que hoy no tengamos ese problema? La respuesta es bien clara. No, res. gastar se diners a mansalva en pous que sabían vostès que una, o no tenían agua suficiente, ya algo explicada explicado antes el tema del río verde, y no vaya a entrar en esa cuestión, ¿vale? o sabían que esos pous eran de agua dolenta. ¿Por qué no comiencen a actuar cuando comiencen a pujar los niveles de nitrats? ¿Por qué se esperan a llegar a 50? Si una agua de buena calidad es la que tiene menos de 10 miligramos de, de concentración de nitratos. ¿por qué se esperan de pujar de agua Que a partir de agua ya uno debería de preocuparse porque si hay agua ya no es de la mejor calidad. Y se esperan hasta que se llegue a ultrapassar el 50, que es lo que diu la Organización Mundial de las Lutas. Ya no, qué? Porque a esos es perillos. ¿no? ¿Por qué esa distancia? ¿Qué es cuando llegué a 12, o a 14, o a 16, o a 10, o a 25, o a 30, o a 40? La situación no la preocupa también. Por tanto, no va a gastar mis temas. Contaste en concreto las preguntas. Gracias, señor Torro. De la palabra el representante del Grupo del Partido Popular. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario económico, porque creo que ha hecho usted una exposición prolija, amplia, clara, extensa, clarificadora de cuál es la situación. Nadie descubre que tenemos un problema. Nadie intenta ocultar un problema, al contrario, al contrario. Como le corresponde a quien los valencianos le han dado la capacidad del gobierno, como corresponde, digo, pues lo que se intenta ni es ni maximizarlo ni empequeñecerlo. Se intenta solucionarlo. Mire, yo, este tema que ya le hemos dado en. Pues en el corto espacio de dos meses, yo creo que esta es la cuarta, ha habido tres iniciativas antes, anteriores, y esta creo que es la cuarta iniciativa. Nunca es suficiente el, el hablar, pero claro, hablar es una cosa, predicar es una cosa, y dar trigo es otra diferente. ¿Por qué predicar y dar trigo? No diré yo que aquí se ha hecho demagogia. No diré que se ha hecho hablar mismo. No diré, aunque luego se intenten manipular mis palabras, de que he determinado ciudadanos que nos importan de unas más y otros menos. A la Generalita Valenciana y al Gobierno valenciano le importa al Gobierno de la Generalitat, le importan todos los valencianos en su misma, en la misma proporción. Y allá donde ha habido un problema, se ha intentado poner una solución. Y nosotros, y usted ha expuesto claramente, hemos intentado poner una solución. ...yo en el rato de las intervenciones del resto de los compañeros... ...he llega a oír cosas tan importantes y tan curiosas... ...como que aquí se le ha echado la culpa... ...a un problema que se reconoce... ...que está claro que no es de ayer ni de antes de ayer... ...sino de décadas... ...pues se, se le ha echado la culpa... ...pues por este orden... ...a la generalita ...al Gobierno Central de Aznar... ...adjetivo, por temarlo, ...a la Confederación Hidrográfica Actual... Al resto de administraciones que están haciendo un gasto que no se entiende tampoco porque las plantas de carbono, o sea, parece ser que es una solu una solución, pero aunque sea una solución de emergencia, pues parece ser que no había que hacer ese gasto. Pues yo creo que sí que hay que hacerlo porque es un problema lo suficientemente importante y los ciudadanos de la, de la, de la ribera del suker son importantes como para preocuparse de que en el siglo XXI, como más de, usted, más de uno de ustedes ha dicho, tengan... Pues un agua de boca y un agua de sanitaria lo suficientemente correcta Pero es que yo creo que no se trata de esto aquí Porque aquí se han hablado de obras, aquí se han hablado de proyectos Aquí se ha hablado del convenio marco del agua, aquí se ha hablado de... Pues si es que en todo eso estamos de acuerdo Incluso en alguna resolución de alguna de las exposiciones anteriores Se ha llegado a proponer justamente lo que se está haciendo No entiendo nada ...o es que lo que se trata de esto... ...es de coger el ventilador... ...o el mangual que se dice en mi tierra... ...y agitar... para que salga broza... ...en verde de quedarnos con el trigo... ...miren... <tose> política... ...cuando se está en la oposición... ...hay una forma de hacer política convincente... ...me voy a permitir el decírselo... ...yo empiezo a ser un poco veterano aquí... ¿eh? ...y la política... ...se hace cuando llegan los presupuestos... ...que marca el gobierno... ...¿me puede decir alguno de ustedes de la oposición... quién presentó... ...una sola enmienda... ...al proyecto de la potabilizadora... ...de... de ...en la Garrofera... Esa. gracias señor... ...secretario autonómico. ...una sola enmienda que hablara de esta problemática... ...nadie... ...nadie, esa es la forma de hacer política... ...presentar enmiendas... ...ponerse el mono... ...trabajar... ...aportar soluciones... ...y venir al luego aquí y decir... sí, hinchar el pecho... ...y voy a defender frente... ...a mis votantes... ...escasos, en algunos casos... ...que yo estoy preocupándome por ellos... ...y me preocupo de esta forma... ...que es la mejor forma en política... ...política es la mejor forma... ...no es acudir a los medios... ...no es acudir a... Tal, ...darle al mangual ese que he dicho... ...no es... ...hacer... ...política de campanario... ...que eso cuando lo oí yo la primera vez me hizo mucha gracia... Y ...lo oí en una comisión aquí en las Cortes... ...sino realidades... ...el aportar soluciones... ...poner perrica... ...billeticos de los días al cine... ...que se dice en mi tierra... ...ponerlos y ejecutar las obras... ...esa es la política... ...la política no es venir aquí a decir... ...que todo está mal, que todo no sé qué... ...para luego terminar aportando las la mismas soluciones... Que, a, ...que se quieren emprender... ...oiga, claro que se va a perseguir... Claro que se va a estar, si se han incrementado los análisis, si se han incrementado las inspecciones en campo, si se han incrementado, evidentemente, pero que un problema de décadas resulta que primero hacemos una selección y una disección, solamente son culpables los de los, de los gobiernos de ANAR, los del gobierno de la Confederación de ANAR, los de la Generalitat Valenciana de El Derecha, Ministerio etcétera, Ministerio etcétera. De Miren, un consejo, de verdad... Todos estamos muy preocupados. Me consta, me consta que la, la oposición está muy preocupada. El Gobierno también y el Grupo Parlamentario Popular también están preocupadísimo. Y le voy a decir una cosa. No pongan piedras cuando el problema sobre los ciudadanos recae directamente, como es este caso. Pongan soluciones, pero soluciones tangibles. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Ester. Tiene la palabra... El secretario autonómico de Agricultura para responder a todas y cada una de las cuestiones que considere de interés. Gracias, presidenta. Voy a tratar de ordenarme en el conjunto de las intervenciones y anar a lo que creo que es mm, más fundamental. Intentaré dar una respuesta a casi todo lo que se me ha preguntado. Eh? Bueno, primero, tenemos una cuestión de carácter general. Lo han nominado eh, tanto el Unida como también el debut socialista y de referencia también el señor Ponce es de ver, es y esos 15 años que ha contado usted, señor Torró eh? el problema de la presencia de nitrache en, en aguas subterráneas de la Ribera no es de muy menos no ve de décadas en detrás pero lo que hay que decir es que es el gobierno del Partido Popular de la Generalitat Valenciana es la única administración que ha fijado en marcha soluciones para, un para donar una solución global a esta situación, el único pero es que además el proyecto actual la tengo que asumir, la Generalitat y lo tanto, de Valencia, eh, la Generalitat y utatans lo de valencians en solitario. Durante es práctica, es últimos del gobierno socialista. No es va a hacer, no mantiene captivos de colaboración y eso es real. No es mantiene captivos de colaboración, sino al contrario y con trataré de matizar la confederación hidrográfica del Segura. No va, a fer, no va a ficar más que parlos en la rodo y va a entorpir las soluciones que es van a ofrecer en el mar que ya había, que es el del PLA Hidrografic del Sucre. Pero además, una cosa más, más concreta es que, ya que tiene una cuestión presente, el artículo 30.2 de la JDEU del 2001, es decir, el PLA Hidrológic Nacional, que dice literalmente: el Ministerio de Agricultura de Medio Ambiente impulsará en el ámbito de sus competencias, en colaboración con las administraciones autonómicas y locales, diu, la utilización preferente de recursos hídricos de mayor calidad para su empleo en abastecimientos. Esta obligación, entre el 6 de 2004 y el 2011, no es va a cumplir. Es una el artículo 32 perdón, del Plan Hidrológico Nacional. Claro que eran necesarios dinero, más dinero, y está como diciendo, está, está haciendo dinero de valencianas valencianas y está en estos momentos la Generalitat Valenciana financiando todo este proyecto para donar no una solución provisional, una solución definitiva al problema del abastecimiento de agua potable en la Ribera. Soles en un 2% de lo que se van a destinar a desaladores, que no saben bien bien cómo acabarán y en qué se utilizan. Pero es que es de China, señor Torro, es que es daicina. Sol en un 2% de eso ya tendría acabado de estoteles obres y estaría completamente solucionando el problema. Pero, a pesar de las dificultades, el tema del abastecimiento de la Ribera es, pero con la conseguiría un proyecto de carácter prioritario. prioritario. Están destinando todos los esfuerzos y recursos para, para donar una solución para la construcción de la potabilizadora y terminar con avance todo el proyecto del que significa Rivera 3 tenemos ser un problema en estos momentos concretos en una de la potabilizadora se acabará en diciembre y tenemos un problema concreto en la fase de Ribera 3 que como ha dicho en la exposición en estos momentos está al 50% y tenemos y anima a buscar todas las soluciones y todas las colaboraciones necesarias para que esto pueda en Daván y finalmente toda la comarca de la Ribera tenga agua eh, en condiciones agua potable en condiciones pero es que además y en carácter general he de decir también que el Consejo la Llanita va a ficar en marcha el PLA de de la Ribera, de acuerdo a lo que establece el Billen PLA hidrográfico de la 98. Entonces, y se ha dicho así, sin cap de voto en contra, ni de municipis, ni de usuarios, ni de, ni de los movimientos ecológicos, representados todos ellos en el Consejo de la Igua de la Confederación Hidrográfica del Sucre, que van a donar el vistiplau al PLA. Y en base a ese plan, en base a ese plan, la consellería es cuando va a redactar en su momento la extracción de aguas en la zona de la Garrofera de Alcira. Eh? De acuerdo con el programa que establecía el propio plan del Zucker, desarrollando incluso un modelo eh, matemático de la que justificaba eh, la viabilidad de esa explotación. Y es obtendré la declaración de impacto ambiental favorable. Es van construir espaus que es van acabar al año 2005 y es, más, es que estos espaus es van ficar a disposición de la confederación en un momento de sequía en la sequía del 2005-2006. Es van a utilizar espaus. Espaus es podrán también utilizar a partir de es podrán utilizar en la solución futura conjuntamente al con los aigües superficial siempre en el que no pueda afectar más al manantial. Eh? Estos pozos tienen además un valor estratégico, pero a fundamental. Eh? Y en, en periodos de, de mayor pluviometría, pues va a favorir incluso la recuperación del de acuífer y podrá servir para reforzar el abastecimiento en, en, en, cuando se planteen problemas importantes de sequía. Pero es que, además, en el caso concreto, eh, cuando se habla de la situación, de la, la problemática sanitaria o de inseguridad sanitaria que está dando por el tema del consumo de pesticidas, en de decir que las les, eh, les les detecciones de concentración de residuos de pesticidas superiores a los habituales no han sido una cuestión de carácter general, eh? han sido cuestiones de carácter puntual, Es acrífers de las plantas litoral, de las planes, perdón, Litorales tienen problemas generalizados de, de calidad permtrada, pero no de pesticides. Y en concreto, en, en el actual, en la redacción de la actual playa hidrológica del sugar, en lo que se acomodéis con el esquema de temas importantes, es para referencia que no es un problema global, decir, en ninguna de las 22 masas de agua subterránea en, la, en las que se dispone de analítica de plaguicidas se supera la norma de calidad con respecto a las sustancias activas de plaguicidas incluidos metabolitos y los productos de degradación y reacción, ya que no se ha superado el 0,1% microgramos litros por cada sustancia individual y tampoco el 0,1%. 5 microgramos litros para la suma total de, de la glicidad. Eso figura en el actual esquema de temas importantes del, del, pla hidrolag, hidrolag, del, del plan hidrológico del JUCAN. Eh. Voy a decir en eso que realmente en estos momentos es la Generalitat la que está buscando una solución definitiva a la vista de que no va a ser posible continuar en un proyecto inicial que tenía es permiso suficiente la declaración de impacto ambiental para poder utilizar esposte de la garrofera y es va a tindre que cambiar cuando en un momento determinado la confederación geográfica del sugar dijo que no, cuando limita la extracción es China. va a ser exactamente la China. y va a ser Aisha el que va a obligar, pero no me porque hasta ese momento... No había Good cap informe en contrario y además era la solución inicial que se contemplaba en el plan hidrográfico del Zucker Era la solución inicial. Y como alternativa, la utilización de aguas superficiales, que es ante el impedimento de poder portar a terme la primera solución, es batiendo que adoptar, para buscar una solución de carácter definitivo. Sobre todo, y estén trabajando estén trabajando claro que sí, en esa comunidad de usuarios ya estén parlando en arregans. Y estén parlando en el Regans para que la solución siga válida también para las comunidades de Regans que es voran en este caso afectadas, eh, pero el intercambio eh, de lo que supone agua superficial eh, para el abastecimiento eh, eh, respecto de lo que son esas aguas de, para el regadío. Pero es que además es la solución legal, técnicamente, económicamente, más viable más viable en estos momentos y anem lógicamente a hablar en el ayuntamiento si como es decía hablaremos la próxima semana ya convocaremos tres municipios a explicar de forma clara y concreta quiénes son las soluciones quién es la situación actual y quién es la solución que estemos adoptando para que el ayuntamiento sapien negre sobre blanco lo que la Generalitat está haciendo para solucionar este problema. Yo, señor, eh, señor Torró, probablemente no pueda responder a muchas de las cuestiones concretas de las que usted ha planteado en estos momentos en cuanto a algunas cuestiones. Pero yo es que, cuando vais por la petición de comparecencia, ustedes se fijaron, en el Grupo Compromís como en el de Esquerra Unida, se fijaron, sobre todo, en la causa de la aparición de residuos sanitarios. A, mi, a lo mejor ha sido excesivamente no sé si prolijo o entrate en detalles pero realmente lo que he tratado tanto en la aparición de residuos fitosanitarios como en la aparición de nitratos, pero un costat hablar de lo que, lo que van a hacer primer que es averiguar quién era la causa qué es detecta, quiénes sustancias es, es detecten, quiénes son las que están prohibidas, quién es la que está autorizada, quiénes son de esas sustancias prohibidas, cuándo va a acabar la sebo utilización y según Quién ha seguido el trabajo de la consellería respecto de lo que es la aparición de esos residuos fitosanitarios y han hecho un control, un análisis y un estudio y un control de todo lo que ha según la utilización de esos productos. ¿Tienen en cuenta las referencias que ustedes han dicho, de las referencias normativas, tanto de carácter comunitario como español? ¿Y qué es lo que han hecho en función de lo que establece la normativa europea y la normativa española? trabajar en lo que es eh, las líneas que nos marca el plan de acción nacional y la ejecución de las cuales nos corresponde a las comunidades autónomas. Han lo que tocaba hacer, inspección en establiments. han hecho lo que tocaba hacer, mostres de sol y del material vegetal utilizado tanto en el año pasado como en guany. Han lo que tocaba hacer vigilar lo que es el control documental del registro de fitosanitario y lógicamente avanza también y que esas medidas de control van a van a, a tres medidas de impulso de futuro, pensad eh, sobre todo de cara al próximo año en lo que es la gestión integrada de plagas y en, y en lo que son impulsar prácticas más compatibles en la agricultura del nuestro territorio y en el medio ambiente como es la producción integrada a la que se le ha dado un impulso muy importante y sobre todo en el sector cítrico que tan afecta eh, mejor, que afortunadamente eh, la ribera del sugar, eh, en la producción de cítric tiene una especial repercusión pero es que en el tema de nitrat encara que ser que el Código de Bones Prácticas Agrarias es, de carácter voluntario, también han todo un Programa de actuación dirigida a lo que eran lesiones vulnerables eh, Respecto a la posible contamin per la contaminación de nitrat Obligan, obligan a aportar el cuaderno de explotación Y en una revisión anual de esos 1.500 cuadernos al año para, para perfectamente border quién es la utilización de abonos nitrogenados eh. Y sobre todo también, estén impulsando en este, en este campo concreto el tema de toda la red de información agroclimática, agro para que el diabulator puga conocer perfectamente quién es la, situ la situación y quién es la mejor utilización de este tipo de productos. La modernización de regadíos no es despreciable, en absoluto. La modernización de regadíos no solo es una contribución para que el agricultor tenga una mayor, mayor productividad de la su eh, explotación agraria, sino además es una actuación más que compatible en el medio ambiente, porque está al día el uso de agua con la utilización abusiva de, de productos fitosanitarios. Pero eso. Y por eso volvía a sentarme, y el de Seguridad es excesivamente prolijo en algunas cuestiones, volvía a sentarme en lo que ustedes preguntaban: ¿Quién era la causa? Lógicamente, todo este proceso de degradación de esos productos prohibidos, probablemente ha hecho eh, factible la aparición en estos momentos de eh, este tipo de, de sustancias. Pero repetís, no porque se han ido a utilizar ni molt recientemente. Los técnicos del laboratorio agroalimentario de Burjasot han detectado quantitats que prácticamente eran indetectables por el propio laboratorio. Pero lo tanto, es lógico que la utilización de esos productos no haya sido ni molt mez recién, sino fa muchos y muchos años. En todo eso, lo que voy a concluir es que, a ver, Usted ha hecho una vez preguntas, analizando lo que era la causa. Preguntas referidas aquí no a quina era la causa, y yo trataba de explicaros esa cuestión cual se i Y para concluir, lo que sí que le puedo decir es que la generalidad en estos momentos no solo está haciendo un esfuerzo político, sino un esfuerzo económico muy importante, para donar una solución definitiva al abastecimiento del agua de la ribera. Y que en eso, repetís la, la generalidad y por lo tanto el ciudadanos de la Comunidad Valenciana esté actuando. De la, en un esfuerzo eh, de carácter económico muy importante para que la solución siga finalmente la definitiva portar agua superficial del canal Sucre Turia pasando por la potabilizadora y a las conducciones de Ribera 2 y Ribera 3 es la solución definitiva para que de futuro no tornen a existir este tipo de problemas tan de productos fitosanitarios con de nitrates en el conjunto de la comarca de la Ribera y esa solución eh, tan esperada, cree que es la que en la que estén trabajando desde Fambol parte de la Generalitat valenciana, y más pronto que tal tendrá Ayum y será la solución definitiva para la comarca. Muchas gracias, señor secretario. Pero a la réplica tiene la palabra el representante del Grupo de Compromiso. Eh, gracias, señora presidenta. Eh, a ver, señor Bañó. Es obvio que los pozos de la Garrofera, el, la función, el valor estratégico que tienen es precisamente para cuando llegue el momento de sequía. El problema es si esos pozos están contaminados. Cuando llegue ese momento, eh, ¿qué papel realizarán? Eh, me temo que ninguno. Eh, por otra parte, no sabemos, eh, por tanto, la causa de la presencia de herbicidas... Eh, es obvio que el tema de los nitratos es algo que venía de décadas, pero en décadas eh, parece que no se ha hecho nada realmente efectivo porque no han cambiado sustancialmente las cosas. Ahora parece que hay un tímido apoyo hacia la agricultura integrada, pero pero bueno, eh, estaría bien que haga unas cifras, pero que dijera ese porcentaje de integrada, que se ha multiplicado por cuatro, eh, ¿cuál era? Si era el 1 del total, o era el 10 o era el… También qué parte de, esa, de, ese, de ese porcentaje es en la, en la propia ribera, ¿eh? en la zona afectada, ¿eh? porque no lo, no lo sabemos. Eh, la solución definitiva. Se ha hablado de solución definitiva, el señor Ballester, que él sí le gusta predicar, ¿eh? pero él dijo, anunció en el pleno hace dos o tres semanas que el tema en dos o tres semanas estaría resuelto. Yo no veo solución por ninguna clase, por ningún lado. Eh, que si había que hacer el gasto de los filtros de carbono, no. Eh, en cualquier caso, lo que había que darle era agua potable, a, agua potable a, la, a la ribera. Es obvio que es un parche, no es la solución definitiva, por tanto, no estamos criticando el parche porque algún, algo había que hacer. Pero lo que estamos poniendo en evidencia es que no ha habido previsión y que el parche es, es un parche y es caro y es provisional y no es definitivo. Mm y bueno, eh, la solución definitiva eh, nosotros la planteamos en una proposición de ley en, aquí, hace dos o tres semanas de la que habló muy bien el señor Ballester y que aprobarán los grupos de la oposición ¿Eh? la primero, que haya una concesión de aguas superficiales del suker eso eh, de momento no está contemplado estamos hablando de permuta, de aguas de unos, de otros, no sé qué no. la población de la ribera necesita tener una eh, que además es una, una cantidad muy baja creo que era menos del 5% de los, de los usos que hay ahora mismo de de agua del, del propio azúcar, por tanto lo necesita. ¿eh? Desde luego que hay que revertir el estado de los acuíferos, que, que ya veremos cómo, porque por lo que estamos viendo, pues vamos va, teniendo datos de cómo va la evolución. Soluciones no se ven por ningún lado, porque no son soluciones. Eh, ni hay forma de... Claro, si hubiera detectado el origen, lo, lo gordo, pues a lo mejor por ahí se podría recortar, pero de momento no estamos en esa tesitura. Eh, es fundamental que se hagan análisis mensuales eh, hasta que se quede más que claro que no hay restos ni residuos de fertilizantes ahí. Porque la población puede estar bebiendo, y ha estado bebiendo agua contaminada. Ya os lo he dicho antes, no sabemos si un día o 364, pero ha estado bebiendo agua contaminada por, con herbicidas. ¿Mm? Hay que introducir prácticas de transparencia y entonces eh, todas estas soluciones parciales que hace una administración pero que resulta que la otra está en contra y que ahora te, te pongo palos de, en las ruedas, bueno, pues eh, eso, las administraciones junto con la población eh, tienen que en esas mesas de, de trabajo eh, acordar soluciones definitivas. ¿Mm? Y eh, bueno, es, eso básicamente porque hay que insistir en que hay que detectar la causa de la contaminación actual ...y de buscar un protocolo para intentar impedir que esto se vuelva a, a repetir. ¿eh? Y de momento, de todo esto, nada de nada. Por lo tanto, quíteme alguna de estas ideas de la cabeza... ...o dígame que algo ya está eh, solucionado. Y bueno lo, lo fundamental que era para cuando los 13 municipios tendrían agua de calidad... ...y todas estas cosas, pues tampoco ha podido concretar más... ...porque lo de final de 2013 pues parece que es un deseo más que una realidad. Nada más, gracias. Muchas gracias, señor Ponce. Para réplica tiene la palabra el representante del Grupo Socialista. Gracias, Presidenta. Mire, señor Secretario, si lo que está pasando en la Ribera desde falla décadas, que coincide con esto, pasar en Valencia, ciudad, con la isla, pasaran valencias y resultados, vos estés sabiendo muy la la de indolencia o a meseleridad. Indudablemente a celeridad. Y la Ribera... Los alcaldes, i els veïns y les están muy calents. porque parten en un costado, muchas décadas bevent agua, es que el que vol beber, otros la compren a 500 més o menos euros al año para poder hacer consumo humano. Y eso es así. Y los alcaldes están muy I Y ustedes una ocasión de ver lo que están los alcaldes en un pleno de este escorche. Que el presidente del Corts yo creo que va a tener muy poca más carga en expulsarlos del Pleno. Pero que los alcaldes lo que venían era reivindicar el derecho a luz del agua potable. Y no van a hacer en ese Pleno ningún tipo de actitud que yo creo que se en pasara. Y ni no a mol de cabrech en la comarca de la Ribera. Mol. Y en vostés, Y en Bostés. El cabreches es en vostès porque no están actuando en absoluto. En el año 98 todo el mundo sabía que el acuífero del Carotx no tenía caudal. Todo el mundo lo sabía. La mancomunidad eso va a comunicar. No van a hacer ningún tipo de cas. Y efectivamente se gastaron 60 millones de euros perduts, en espous de la garrofera, y cuando traguen la primera extracción de agua, secaren el del de Verde, sí señor, y para eso va a ser, pero lo que cambiaren de proyecto. Eso pasó en 2005. Y vosotros nos amagaron en las veines y de la ribera, que eso había pasado fins al 2008. Tres años engañamos a las i y de la ribera. Ya ja está bien, señor secretario. Ya ja está bien. En 2008 es cuando nos plantearon que ahí no había caudal. Y que era plantear el tema de la potabilizadora en 2008. Tres años engañamos a un mutisme de lo que estaba pasando en allò que nosotros sabíamos que anava iba a pasar. Y la Bancomunidad de la Ribera va a buscar expertos y no hablar en perparlar cuando apunta en la generalidad qué es lo que anava iba a pasar en ese, en ese tema. Mire, eh, Esmenes. ¿Pero quién es Esmenes? Aquí en presupuesto, porque FM Esmenes. Si en 2000 deuda habría estado la, la, la, la potabilizadora ya en marcha, según las promesas de Alzcarres de la CEUA Consellería. Si en 2000 devia estar acabat ya. ¿quién es decir, ¿quines Esmenes? Ha pasado 2000 ha pasado 2011, pasará 2013 y consignación ya. Pero postes la consignación no la gasten a la celeridad que un problema de este tipo te... Y consignaciónía pero acaba el ejercicio económico y vosotros o B destinen los dinero a otras finalidades o B los dinero no se acaben de gastar y pasen a remanentes. Porque a vosotros la ribera no les importa. ¿Cómo se importaría Valencia y Ciudad si esta problemática fuera de Valencia y Ciudad? Y mire, acabe, señor secretario, en la ribera no aguantemos. mes. Hemos aguantado décadas la problemática de desnitrages. Y ahora el problema de pesticidas. ¿Quién será el próximo pobre en caure? Porque Caubrad mes. Porque las traces que están ahí sin de las analíticas van que. Cada volta siguen más elevados el nivel de pesticidas de, de, pesticides, de senyor, senyor. turbometona en las analíticas. Y también, ustedes, acaba enseguida, ustedes están construyendo una potabilizadora para pobles digamos, que están en el yit del río Chuker. Y ustedes saben qué, señor secretario autonómico, que comencen a decir nitrats, Traces de nitraje próximos al 50 miligramos per no, no, de litro, per litro, en el interior de la comarca. Carlet, Talcudia, Benimodo, y esa potabilizadora no vale països países pobres del interior. Y vosotros es un problema molgreu, nosotros el Bechembindre. Y, por tanto, molt muy i y el sexy que cumplirá la obligación, la principal, la más importante, a tot de agua potable a los i y a los als y al reverén y al Muchas gracias, señor Sinés. Pero, a de réplica, la palabra al representante del Grupo de Esquerra Unida. Gracias, señora presidenta. El señor Bañón no me ha contestado a res de lo que le he preguntado. Arreas, ah, y le dije yo que si no perdía nota, difícilmente, pero claro, es que no venía en la NIM de contestarme arreas. Le he preguntado sobre escuadernes y sobre el control de los nitratos. en concreto sobre eso. Si no, ¿qué importancia tiene eh? si, que vienen en 1.500 escuadernes? ¿Qué resultado tiene esa inspección en las comarcas afectadas? Expliquenos eso. Usted dice que cosas que son absolutamente delirantes. Yo eh? no sé si usted es consciente de eso. Ha que el proyecto que está anduviendo ahora en marcha es un proyecto prioritario. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Si en la tercera fase de ese proyecto, usted dio la Ribera tercera que está paralizada el 50% y no ha podido explicar por qué. ¿Desde cuándo es prioritaria esa? ¿Desde que ha nacido el problema de los herbicidas? Desde ese momento se ha convertido en prioritario porque hasta un momento ya se apañarán esas habitantes de la ribera. Que bueno, si es la ya hace un poco de de mal gusto, bueno, pues total. Mientras no no digo yo que serà hecho lo que están pensando ustedes, ¿no? Porque claro, cuando, ¿desde cuándo es prioritaria esa? Y una pregunta que le hago, y sé sí que me agradaría que me la contestara. O sea, usted digo, no, la culpa la tiene la confesión del Zucker, que en el 2005 nos va a decir que no. Oye, que, ¿Y la de ahora qué digo? ¿Ha cambiado el su, el su, el su parer respecto a la cuífer del caroche? Porque si la cuífer del caroche, si el punxen, van a sobreexplotarlo... No es una cuestión del señor Moragues o del Partido Socialista. Es una cuestión de sentir común, que me parece que ustedes no entienden de sentir común. Señor secretario autonómico, parece que no entienden. Y le hago una otra pregunta. ¿Té o no té la ribera históricamente un problema de contaminación per nitrach? ¿Sí o no? ¿Y si el té, por qué se han empeñado en traure agua de Carregáis de nitrác para donar libeura y se a la gent de la ribera. Me entretenía la solución en la solució, agua de superficie del sukiar. ¿Por qué, señor conseller? Porque yo no va a de entendre. Supongo que hay alguna alguna razón, no sé, alguna razón misteriosa que vosotros no sé por qué no son capaces de hacer explícita. Pero me agradaría que nos lo aclarara, porque insistís la gent de la ribera. No esmeréis el tracte que está reben del consejo en todo el pel que hace al temes que tienen que morir a l'aigua. Porque vos te actúas de Sasua como es chiquete. Cuando digo, ay, ha pasado algo se Satanca del cristal porque le han pedido la pelota. Ay, ay, yo no sé Gut. Ahora sé Gut, y sé. Yo no. De, eso es lo que fan vos La responsabilidad a a quién le toca. Y expliquen, porque yo no lo acabo de entender, y creo que es la pregunta más importante. Y no em creo que hasta que no me explique eso de todo lo que hemos costat de la investigación de los herbicidas, cómo es posible que a partir de juliol aparezcan los herbicidas y vayan en crecimiento. Si va, yo voy a más de 10 años que están ahí. ¿Aspeguen? No hay ninguna raza. Igual existís, yo no soy esperdenosa. Si ustedes si saben más que yo, iluminen. Porque yo no lo entiendo. ¿Cómo es posible eso? Y como tampoco entiendo. Comes dicen decenas analíticas mensuales, cuando aparece el problema. Pero ¿y eso quién sintió? Resulta que detectamos un problema que no existía y a partir del momento de que detectemos el problema, en contra de seguir fielles a las analíticas mensuales, les pasemos a hacer cada dos meses. Pero háme, ¿eso es responsable? ¿Eso es responsable? ¿Y por qué general, cuando tarden más de un mes en el cas de el ayuntamiento de Alzira en donarle la analítica? Tampoco entiendo. Expliquen todo ahí porque si no, es apelidir a que están prenimos el pelo. Muchas gracias, señor Torró. Para finalizar la suya intervención, te la palabra, Secretario de Agricultura. Gracias, Presidenta. Eh, tiene que tornar en algunas cuestiones a unas comenzar. Es que eh, parece que estiga así eh, o que estiga inventando yo y, en, y la consellería una historia que no ha pasado realmente. La historia ha pasado exactamente así. El Pra hidrológico del sugar aprobado en el año 98 contemplaba, contemplaba en el seu programa de actuación una solución consistente en portar agua a estos municipios, agua subterránea, subterránea de calidad, extraíndola de del acuífer del Carajo, un día el plan hidrográfico del Súcar y portar el agua de ese acuífer hasta los núcleos urbanos, las oportunas conducciones. Esa era la primera solución. Esa era la primera solución cuando plava el plan hidrográfico del Súcar del Ainoranta 98 Y ahí en esa idea vas a comenzar a trabajar en su momento la generalidad. Y va a estar trabajando y construyendo. Y el costo del spous va a ser 5,9 millones, no sé se en el 60, no sé si un corrimen de cifres, pero son 5,9 millones el cost de la fase 1 de lo que eran spous de la garrofera. Por otra parte la normativa del PROPI-PLA preveía sustituir escaudals subterráneos, como una otra posibilidad, sustituir esos caudals subterráneos, pero aigües superficials que están destinadas inicialmente al regadío. Eh, si sí, la evolución de la calidad de las aigües lo aconsejaba ¿qué va a pasar? y torno a repetir va ni aure un inicio de, de una obra de construcción que va a tener los permisos suficientes que va a tener la declaración de impacto ambiental que va a iniciar la construcción en un momento determinado y va a ser la Confederación hidrográfica del Súper de actuación diría señor Torro ¿qué ha cambiado en estos momentos en la Confederación? lógicamente desde aquel momento, la Generalitat lo que va a hacer va a preocuparse para la Ribera, no tirarse en pasar de Si esta solución inicial no es pod donar, porque en estos momentos no es deis aportar la Confederación de este proyecto, busquemos una solución para donarle una solución definitiva a la Comarca de la Ribera. Solución: construir una estación, eh, la estación eh, de transformación de aguas potables, la ETAP. Y esa es esa solución. En requerir también eh, la, el consenso en la Confederación Hidrográfica del Sugar, que el TENIM. Tenim consenso ya en la Confederación Hidrográfica del Sugar que está colaborando, el señor Torros, si es que es de China, en estos momentos está colaborando en la Generalitat, en búsqueda, porque el, el, el objetivo es el mismo, buscar una solución definitiva. Y además, estén parlando también en Regans, porque sabemos, bueno, porque lógicamente estén parlando de la igual inicialmente destinada a REC. Y también, hemos acordado. Y en Erregans, ¿cómo se materializará, como di el señor Ponce, efectivamente, ya que tenía una concesión por parte de la Confederación Biográfica del Súcre, pero esa concesión no la dona ni a la Generalitat ni a Erregans, la donará a la comunidad de usuarios que tienen que constituir Erregans y los municipios, estrelle municipios, municipios afectados, lógicamente, que huiga integrarse, ¿eh? no es obligatorio. Y en Eishaustem, y Edith, data la semana que ve y no voy a engañarme, será el día de esta semana o de la próxima, cuando volen convocar a Toyes, alcaldes y a los representantes de, de la USUG y a, a, a que siga proceder, para sentarnos, hacer una explicación, hablar, ya tenemos incluso un esbozo de lo que puede ser el estatus de esa, de esa comunidad de usuarios, exponerlos quién es la situación y quiénes son las soluciones factibles, y hablar con día negre sobre el ANC, en cada caso, quina es la situación. esa es la mesa de trabajo que a constituir, esa reunión es la que han a constituir, para donar una solución definitiva. Y, por supuesto, señor Signes, cuando digo que esta es la prioridad, es que es la prioridad de la Consellería en materia de aguas en este momento. No hay ninguna otra prioridad. La prioridad, una. Es donar una solución definitiva al problema que la ribera abarca o tiene desde hace muchas décadas. Y en el show de en colaboración con la Confederación Geográfica del Súper, en, col en colaboración con Regans, además a también en los municipios, explicándonos la situación, explicándonos quién es la situación y quién pueden ser Stems, y hablar de todo. En esa comunidad de usuarios para que los municipios coneguen la, la realidad y puedan decidir si se integren, lógico es que se integren en esta comunidad, para poder rebremés prontequetar agua potable del canal Suquerturia, pasar lógicamente por la, por la etapa. ¿Qué es el que, bueno, básicamente. Eh, Respecto de la incrementa de las analíticas, señor Torroyo, no tienes edades concretas, si no les tiene la comparecencia y sería una error para la parte, pero claro que no incrementa las analíticas, claro que no son. Solo la Consellería de Cultura en la que es la segunda Competencia, la Consellería de Sanidad como responsable de obras, de, de, obras públicas, perdón, de salud pública, claro que ha incrementado la labor para tranquilidad, para prevención y para tranquilidad de la ciudadanía. Y en ella continúa entre vayan las dos Consellerías de la MA para poder tener toda la información, damos la tabla y poder actuar en esa información. Y repetís, es la solución técnica, legal, económicamente más viable la que está adoptando en estos momentos la Consellería para solventar definitivamente el problema del agua potable en las comarcas de la Ribera y es además la solución más respetuosa en el medio ambiente y será la de menos cost posible para, abast... para el abastecimiento de agua en la población de la Ribera. Los demás parte. Muchas gracias, señor secretario autonómico.